Porque me hace sentir normal. No hay recetas. Para mí ha supuesto una, un, gran, un gran sentido de la responsabilidad. ¿no? Y había que dar voz a un colectivo. ¿no? Todo lo hecho siempre por lo mismo. ¿no? Dar voz, dar aliento, motivar a los padres. explicarles, aconsejarles, creo que los hijos también tienen tenemos ¿no? que dejar ese rol pasivo, que históricamente siempre hemos tenido tener un rol activo, que ¿no? un poco la realidad de nuestras vidas. ¿no? Yo creo que fue una experiencia única e irrepetible. Era una película hecha a mi vida Una película sensible, una película que iba a ser respetuosa con el colectivo de sin de Down lo que más disfruto es, sin duda alguna, las charlas, me gustan de tu me gusta el las caras, de conversar. <risa> es un sueño, ¿no? Un pareja, una familia, alguna vez la sociedad asuma con la naturalidad que la gente con mi capacidad se mueva, salga, entre, que no seamos. Noticiables. Que estén muy orgullosos de lo que son, que lo demuestren de cara a la sociedad, que luchen, por supuesto, en la sociedad, que reivindiquen.